Cada día trae su propio afán. Aprende a vivir y a disfrutar cada bendición que Dios te otorga en su bondad. Te dejará las mejores lecciones de vida. Disfruta tu hoy, la compañía de tus seres queridos, sus sonrisas, las ocurrencias de los pequeñines, los hermosos momentos y lugares, el aroma de las flores, los rayos del sol, las gotas de lluvia... Todo esto es proporcionado por nuestro amado Padre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Tú lo puedes leer allí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. En ocasiones nos enfocamos tanto en nuestro destino, en construir un futuro asombroso y podemos perder de vista las vivencias diarias, el disfrute del trayecto. Si no tenemos cuidado, nos encontraremos en presencia de Cristo, quien visitó la casa de Marta. Sin embargo, ella, por su afán, se perdió uno de los mejores momentos. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchas cosas. Léelo, está en Lucas capítulo 10, versículo 41. Ella, Marta, en su corre-corre, no se percató del mejor momento, estar en presencia del gran Maestro, quien vino para brindarle su tiempo, amor y bondad. Jesús puede estar frente a tus ojos, pero por estar enfocado o enfocada en otras cosas, puedes perderte de disfrutar su gran amor. Vive tu travesía, disfruta cada momento, siempre habrá una linda lección de vida. Agradezco tu atención. Será hasta una próxima. Un abrazo.